Bueno, saludos, soy Israel Banger en esta hora les voy a mostrar eh, cómo solucionar el problema de pantalla negra en los programas que usamos para capturar nuestra pantalla a la hora de hacer un directo o grabar un video. En especial lo voy a hacer en este programita, que he visto que en internet muchos han buscado la solución y no la han encontrado, y decidí eh, instalarlo y... Y solucionar el error, porque a mí también me salió. Entonces, encontré la solución y voy a compartirla con ustedes. Entonces, eh, vamos a hacer lo siguiente: vamos a mirar. Y a mí tampoco eh, me sale la opción de grabar, o sea, la pantalla me queda en negro y debería de eh, visualizar todo lo que yo estoy haciendo en la pantalla y, y no lo hace. Como pueden ver, aquí ya está en negro y no miren que no visualiza lo que estoy haciendo lo que estoy moviendo el mouse y aquí debería salir todo lo que yo visualizo miren graba el audio normal pero no visualiza nada entonces vamos a cerrarlo y vamos, van a hacer exactamente lo que les voy a mostrar para los que tengan windows 10 dan clic derecho aquí clic aquí y nos vamos a administrador de dispositivos, los que no tengan windows 10 me esperan y les mostraré cómo entrar aquí y vamos a desplegar aquí en adaptadores de pantalla. Los que no tengan Windows 10 van a buscar la opción que diga panel de control. Que diga panel de control. Es muy fácil en Windows 10, en Windows 8, perdón, y en Windows 7 y en equipo encontrar, encontrar panel de control. Y aquí, si les aparece esta opción así, vamos a darle clic aquí en categoría. Y le vamos a dar en la opción que dice iconos grandes. Y vamos a buscar la opción que dice administrador de dispositivos. Es lo mismo que les mostré ya, solo que por este lado es más, un poco más extenso. Y por aquí es como un atajo. Entonces, una vez aquí, vamos a desplegar aquí. Y le vamos, vamos a cambiar el que tiene por defecto o el que se actualizó. Porque el que tiene por lo general, el que viene con el sistema operativo. Eh, eh, se actualiza entonces vamos a buscar el, el que venía por defecto vamos a clic derecho ahí vamos a darle clic en actualizar en actualizar vamos a darle clic en buscar software de controlador en el equipo y luego vamos a clic aquí en esta opción y vamos a elegir esta aquí me toca pausar el video porque una vez lo haga este video ya lo había hecho pero se me dañó al darle clic ahí porque el programa que está capturando se detuvo entonces quedó el video malo entonces aquí lo pauso y para que puedan verificar que es el mismo video seguían en la hora y el día mes y año entonces aquí pauso el vídeo y me esperan un ratico bueno aquí ya ya se ha cambiado el adaptador miren, miren que ya aquí se cambió y si lo quieren cambiar nuevamente simplemente dan clic allí se vienen aquí aquí y lo toman nuevamente, pero eso es para que les funcione el programa entonces lo vamos a ejecutar ahora y todo lo que yo haga en pantalla debe salir reflejado en el fondo porque eh, de ese modo ya, ya nos, nos está dando la prueba de que si sí, ya va a grabar todo lo que nosotros hagamos como pueden ver ya sale en el fondo reflejado todo lo que hago miren, miren, si echo, miren, miren, aquí ya está si yo ejecuto algo aquí debe salir ahí reflejado en una esquina por ejemplo vamos a ejecutar sí, bueno, este board miren que salió ahí pues vamos a cerrarlo Miren que igual funciona. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que lo disfruten. Y no olviden de suscribirse y comentar si tienen algún problema. Chao.